Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Yo soy Isabela y hoy vamos a hablar de las 5 mejores plataformas educativas para usar en clase. Bueno, con la vuelta al cole, más que a la vuelta de la esquina, no nos queda más remedio que analizar un poco en qué momento están ese tándem colegio y tecnología. Y es que Atención al dato, aproximadamente el 65% de los niños que actualmente cursan primaria trabajarán en empleos que a día de hoy no conocemos relacionados con la tecnología. Este dato nos obliga a que educación y tecnología vayan muy de la mano para que nuestros hijos se adapten y sepan utilizar medios que no solo le van a hacer la vida más fácil, sino que les ayudarán a hacer del mundo un lugar mejor. En primer lugar quiero hablaros de Google Classroom, es una aplicación que ayudará a profesores y alumnos a estar en contacto tanto dentro como fuera del centro. Se pueden programar tareas, tiempos de entrega, hacer cambios en los ajustes de la clase, etc. A continuación hablaremos de Moodle, es una plataforma donde se pueden crear entornos educativos personalizados. Muy intuitiva, una cosa que nos encanta de esta plataforma es que sus habilidades estupenda y que constantemente están haciendo cambios para que sea cada vez más sencilla. Por otro lado, Edmondo, que podríamos llamarla como el Facebook de la educación, ¿vale? Tendremos tres tipos de perfiles, educadores, alumnos y familia, y podremos crear grupos y poco a poco ir estableciendo esa red de contactos para que la comunicación fluya fenomenal. Bueno, y como todos sabemos, a nuestros niños les encanta tanto hacer vídeos como fotos, y todo lo que sea audiovisual va a ayudarles en el proceso de aprendizaje. Con lo cual, ¿por qué no utilizar esta ventaja eh, a favor de su educación? Para ello os propongo un par de plataformas para compartir contenido en formato audiovisual. El primero es Flipgrid, que es una plataforma que nos ha encantado porque sirve para hacer debates en formato vídeo. Entonces el profesor activa o publica un tema en torno al cual los alumnos tienen que ir interviniendo, grabando sus intervenciones y después compartiéndolas. Esto les ayudará a expresarse en público, a defender sus ideas y a familiarizarse con este formato que cada vez es más útil. Y en segundo lugar SISO. SISO es una especie de portafolio digital donde podremos ir acumulando todos esos archivos e información que consideramos que es útil que los alumnos tengan disponible a lo largo del curso. Es una aplicación gratuita que funciona tanto con iPad, con Chromebooks, con Android, Mac y Windows. Pero no podemos meter a nuestros hijos en este entorno digital así a la locura, ¿vale? Es importante que mantengamos eh, esa idea clara de que lo digital sí, pero siempre de manera segura. Por eso os proponemos el programa de Escuela, del que os voy a dejar el link, bueno, del programa de Escuela y de todas estas plataformas que os he hablado, os dejo el link en la caja de descripción, ¿de acuerdo? Bueno, pues no me queda más que desearos una feliz vuelta al cole. Y nosotros nos vemos la semana que viene en un nuevo vídeo.